hola cómo están como ya vieron en el título de este video, esta es la segunda parte de cómo youtube está matando mi canal si ustedes no se han enterado de todo lo que está sucediendo con mi contenido pues las entiendo porque precisamente de eso se trata así que eh, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace de ese primer video que hice explicándoles lo que sucede esta segunda parte es todo lo que he hecho después de tomar una decisión bien, Larkemo es un segundo canal que he abierto en donde pues YouTube me ha orillado a crear uno nuevo en donde el algoritmo obviamente me debería de tratar diferente. Así que de inicio vayan y suscríbanse a Larkemo, también les voy a dejar el link en la descripción. De... Ya llevamos 27 mil suscriptores y van subiendo. Incluso es tan extraño como el algoritmo de verdad tiene este canal bloqueado. Que en el nuevo, en Larkemo, le ha estado recomendando a otros usuarios de YouTube. Usuarios que son chicos que no me conocen. Me da mucha eh, gracia que de pronto hay gente nueva en ese otro canal que me dice Hola Larkemo, me gustan tus videos. Porque nunca conocieron a Oxlack. Porque el algoritmo jamás les recomendó a Oxlack. Pero Larkemo ya se los está recomendando. Suscríbanse, tenemos 27 mil suscriptores. Y ya he subido alrededor de 7 u 8 nuevos videos. Y todos los videos nuevos que haga se van a publicar primero en Larquemo. Y alrededor de 3 días después en este canal. Muchas personas no conocen mi contenido. Así que todos esos videos antiguitos que quizá a ti te gustaban de criptozoología. De fenómenos en el cielo. De misterios del mundo de la Tierra Hueca, etcétera, todos esos videos que en un principio a ustedes les gustaban, los voy a reeditar y los voy a subir a ese canal larquemo En ese canal nuevo de Lárquemo, hice al menos 11 listas de reproducción, aquí los voy a apuntar ahora mismo para que ustedes lean cuáles son esas listas de reproducción, de las que me acuerdo es Ufología, que habla sobre temas de ovnis y extraterrestres así que todos los videos que hable sobre ese tema van a estar en esa lista de reproducción obviamente la de criptozoología voy a hacer la historia de todos los críptidos que existen en la historia en el mundo y los nuevos que estoy investigando haré los videos y los subiré a esa lista de reproducción también está la lista de reproducción de exploraciones y viajes que, que hago que les llamo Turimisterio Oxlack en donde voy a algún lugar del mundo, algún lugar de la República Mexicana, algún pueblo, algún sitio a explorar, a buscar fenómenos paranormales, a documentar alguna historia sobrenatural o de misterios del mundo. Está bien interesante. También tengo una lista de reproducción de, eh, de fantasmas claramente y de fenómenos paranormales, en donde todos los temas sobrenaturales Voy a estar editando videos y los voy a subir a esa lista de reproducción. Y también una lista de reproducción exclusiva de casos sobrenaturales. Estos casos sobrenaturales son casos documentados de personas que de pronto espantaban en su casa, que voy, que las entrevisto, que me traen objetos malditos, etc. Son alrededor de 10 listas de reproducción. Aquí van a estar saliendo los títulos de esas listas y voy a hacer contenido para cada uno de esos temas en el canal Larquemo, y les repito esos videos también estarán aquí en este canal pero se estrenarán primero allá y próximamente cuando lleguemos a 100.000 suscriptores les voy a contar por qué se llama Larquemo. así que todos vayan de una y suscríbanse a ese mi segundo canal bien vamos con el segundo punto de este video y es qué va a suceder con este canal Oxlack Investigador no se va a morir, no lo voy a dejar morir, voy a luchar y voy a subir contenido hasta que me muera aquí. Todos los videos que yo realice para el canal Larkemo los voy a subir aquí dos o tres días después. Es decir, se estrenarán primero en Larkemo y después los subiré aquí. Pero diario, disculpen el sonidito este. Es la silla, cómo molesta. Todas las transmisiones se quedan guardadas, entonces... Voy a tener todos los videos acá y las transmisiones también. Las transmisiones se quedan guardadas por 24 horas y después se desvanecen. Y si ustedes quieren ver las repeticiones de las transmisiones, está mi segundo canal de Encuentro con lo Desconocido. El canal donde se quedan guardadas por siempre las transmisiones. Así que ahora lo saben. Este canal es Oxlack Investigador. El otro canal, el nuevo, es Larkemo, y el canal de las transmisiones se llama Encuentro con lo Desconocido. Hasta este punto seguramente vamos bien. Así que ya lo saben, no se desuscriban de este canal, aquí seguirá hasta que yo me muera, pero también váyanse a suscribir a Larkemo para que vean los videos antes. Y ahora voy a hablarles sobre qué significa ser miembro. Bien, llegamos al punto número 3 y ahora les voy a explicar qué es esta opción de miembros. Muy bien, YouTube nos dio una herramienta más en donde ustedes pueden unirse a ser miembros del canal. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma ustedes pueden apoyar el canal a cambio de recompensas. Es decir, para ser miembros del canal ustedes pueden acceder con el botón que dice unirse. Cuando le den clic a unirse, les aparecerá un listado donde podrán leer qué significa ser miembros. Yo les hice un video especial para platicarles cómo pueden unirse. Y bueno, a grandes rasgos, es una manera de que ustedes apoyen el canal y yo los recompense con contenido exclusivo, contenido VIP. Hay tres niveles para ser miembros de este canal es el de entusiasta del fenómeno, es como cuando a alguien le gustan los fenómenos paranormales y se une a un club y va aprendiendo. El siguiente es explorador de misterios, en este nivel es donde ustedes pues ya empiezan a adentrarse a lo que son los fenómenos paranormales, las cosas. Y el tercero es investigador paranormal, que cuando ya se vuelven completamente unos ilustrados en el tema, pues pueden hacer las investigaciones paranormales, escribir y demás, ¿no? Es como son los niveles que una persona que le gustan los temas, pues se va desarrollando para ser un investigador paranormal. Esos son tres niveles que así los nombré. Ustedes pueden elegir cualquiera de los tres, pero ojo, el primer nivel que es entusiasta del en fenómeno, solo les permite tener emojis en las transmisiones e insignias para hacerse dar a conocer que son parte de este club de miembros del canal. Si ustedes cogen la opción de explorador de misterios, bueno, acá ustedes van a tener acceso al contenido VIP, es decir, a videos que no subo en ninguna otra plataforma. Al momento llevo cuatro videos exclusivos para la gente que ya es miembro de este canal, somos alrededor de 70 miembros ya en el club y les he hecho cuatro videos, si ustedes van y se unen ahora mismo podrán ver el video nuevo que acabo de subir y entonces toda la semana les subo de 1 a 2 videos VIP y además también están las transmisiones en vivo exclusivas, ¿qué significa esto? que yo me conecto y puedo hablar con ustedes solamente con los miembros, con, las, con los que se han vuelto parte de este Club Paranormal y podemos hablar de lo que quieran, etcétera Es decir, los que son miembros VIP, ustedes ya literal me pueden andar ordenando qué vamos a hacer en el club. Y los que son investigadores paranormales, los que uh, uh, optan por tener esa opción de investigadores paranormales, eh, ya pueden ver no solamente tener las insignias, los emojis, el contenido exclusivo que son los videos y las transmisiones, y sino también acceso al programa Larquemo. El programa LARCEMO es un proyecto que he estado realizando con un amigo y estamos subiendo los videos que sé que les va a gustar mucho y también van a tener acceso a campamentos, exploraciones, caminatas que realicemos los que son miembros de este canal voy a tener comunicación con ustedes para que puedan acompañarme a algunas exploraciones, campamentos, viajes y demás, es decir que a los miembros del canal a los que sean parte de este club Oxlac pues obviamente los voy a estar consintiendo mucho. Ese es el tercer punto, los miembros del canal. Así que de esta forma se va a sostener este canal Oxlack Investigador. Voy a seguir subiendo videos, las transmisiones, pero lo que va a sostener el canal en sí es el club, la opción de miembros de mi canal. Hemos llegado al punto número 4, este es sobre las donaciones y el fondeo que es una forma en que ustedes pueden ayudar a que este canal siga vivo. YouTube nos dio la oportunidad de tener esta herramienta de donaciones. A continuación les estaré pasando el procedimiento de cómo es que ustedes pueden hacer una donación. En esta donación que ustedes hagan, me pueden mandar un mensajito. Y esos mensajes que yo reciba y esas donaciones, se las voy a agradecer tanto en video como en las transmisiones en agradecimiento de que este contenido siga existiendo. Si quieres apoyar directamente mi canal te explico cómo puedes hacerlo. Entra a mi canal Oxlack Investigador y en las pestañas que se encuentran en la parte de arriba buscamos la que dice Acerca de. Le damos clic y aparecerá la palabra DONACIONES a mitad de la lista y le damos clic. Entonces emergerá una ventana donde puedes apoyarme con tus donaciones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 así que no hay mucho que explicar acá acaban de ver el video de cómo pueden hacer una donación y les agradezco inmensamente a todas esas personas que me han seguido desde hace mucho tiempo porque sé y confío que juntos podemos salir adelante y que juntos podemos seguir realizando este sueño de verdad mil gracias gente y el otro punto que sería el fondeo muy bien aquí va a aparecer un número telefónico en donde ustedes pueden apoyarme Deben de mandar un mensaje a este WhatsApp, al WhatsApp que va a aparecer aquí. Manden un mensaje diciendo ayuda a Oxlack. El fondeo, si ustedes saben que es un fondeo, una fondeadora, es cuando alguien decide apoyar a otra persona para que haga un proyecto. En este caso yo estoy realizando un proyecto con las donaciones que ustedes me apoyen o con el fondeo a, que ustedes me manden un mensaje de ayuda a Oxlack el fondeo se va a tratar sobre que voy a crear mi centro de operaciones. ¿Qué significa esto? Que de verdad voy a dedicar mi vida a los fenómenos paranormales, a traerles la verdad, a investigar, a ir con ustedes a sus casas, si me cuentan sus experiencias sobrenaturales, si tienen fotografías, videos, si hay necesidad de viajar, de recorrer, de explorar, etcétera, para traerles la verdad sobre los fenómenos paranormales, bueno, todo ese trabajo y toda esa labor la voy a hacer en un lugar, en un centro de operaciones, ¿no? Como el centro de operaciones extranormal. Bueno, pero ese, pero ese es un programa de televisión. Acá lo estoy haciendo realidad, lo estoy haciendo de verdad. Entonces, en este caso, para el fondeo las donaciones, estoy pensando un presupuesto de 100 a 150 mil pesos, que esto sería como 5 mil 500 dólares, que no es mucho en realidad si lo pensamos así. Obviamente el proyecto es mucho más grande, pero de todos mis ahorros los estoy invirtiendo ahí para que lo podamos realizar. Entonces no creo que me alcance, por eso de alguna forma les estoy pidiendo este apoyo en donaciones o en fondeo. ¿Qué vamos a hacer en ese centro de operaciones? Bien, pues desde que lo tengamos voy a tener personas que estén laborando conmigo para poderles presentar material todo el tiempo no solamente del fenómeno paranormal, de las investigaciones sobre casos que suceden en internet y revelarles la verdad, sino también los temas como los de insectos, que muchos me han estado diciendo que si algún día van a regresar los insectos, sí. Si sí, en ese centro de operaciones tendré la oportunidad de volver a hacer videos de insectos, de videojuegos y de muchos otros temas, por ejemplo, lo de los viajes también. Y quiero hacer algunos cortometrajes, de terror, Es decir, si ustedes me apoyan con ese fondeo, con esas donaciones, más mis ahorros, todo este año voy a tratar de producirme este lugar, un centro de operaciones para que podamos crear contenido todo el tiempo. Sería mi más grande sueño poder todos los días traerles información sobre esto y poder explorar más el mundo de lo sobrenatural. Para eso, para eso es el fondeo. Pero ojo, no solamente este darme dinero, no solamente es de apoyar el canal, no solamente es de que ustedes depositen como una donación o como un fondeo, no, no va a ser así, porque no me parece tampoco eh, que, que sea de la mejor manera, quiero darles algo de mí, es decir, que si ustedes me mandan un mensaje al, al número del fondeo, que es este que está apareciendo aquí, con un mensajito que diga ayuda a Oxlack, lo vamos a platicar, porque las donaciones que me hagan por el fondeo, yo les voy a estar regalando mis piezas de colección. Es decir, voy a hacerles un intercambio. Ustedes no solamente me van a apoyar porque sí, no quiero que sea de esa forma. Lo que ustedes me donen, yo les voy a retribuir con algo y entonces mis colecciones, mis colecciones de terror, mis colecciones de juguetes, mis, mis criaturas paranormales, esto que ustedes están viendo y que me ha costado mucho tiempo reunir, que son piezas únicas, traídas de diferentes países y de diferentes épocas, sé que pueden estar bien con ustedes. Yo lo tenía contemplado para un museo en el futuro, pero la verdad que necesito más un centro de operaciones. Todas estas colecciones, todos estos monstruos, estas criaturas, mis libros y lo que sea, se van a ir con ustedes para la gente que decida ayudarme con sus donaciones o con el fondeo. Así que si ustedes quieren tener una pieza de estas que están en mi oficina, de mis colecciones de juguetes, monstruos, criaturas y demás cosas raras, bueno, mándenme un mensaje a ayuda a Oxlack y lo vamos a resolver para que yo les dé una de mis piezas en agradecimiento por el fondeo, por las donaciones. Mil gracias, gente. Y la otra cuestión, dentro de este fondeo de donaciones, están mis libros de criptozoología, que son estos, ya los conocen. Están los libros, van a ser 13 capítulos, 13 tomos. Es criptozoología que nunca se ha escrito, es criptozoología mexicana. Tengo la fortuna de ser el primero en escribir un libro sobre criptozoología. En mis viajes, en mis exploraciones, en lo que he documentado, he reunido información sobre criaturas extrañas, que habitaron o que habitan México, así que por el momento son 13 libros de estos, 13 libros de la primera colección de criptozoología en México. Ya los he estado enviando a diferentes partes del mundo y de la República Mexicana, si ustedes quieren los libros, mándenme un mensaje a este número que está apareciendo aquí en pantalla, solamente mándenme un Whatsapp que diga libros y entonces les vamos a contestar con respecto a los libros y también a las playeras. ¿Qué onda Oxlac? Quiero agradecerte por los libros. Muchas gracias. Saludos desde la ciudad de las fresas. Soy Legión Oxlack. Gracias por los libros, Oxlack. Soy Legión Oxlack. Estas son las playeras de la asociación Oxlack. Para los miembros del club del canal Oxlack Investigador o para toda la gente que quiera tener pues esta playera, igual mándenme libro o playera al número que está apareciendo en pantalla y lo vamos a mandar hasta su casa. 12 años haciendo contenido en YouTube, el primer canal de fenómenos paranormales de la historia en YouTube Latinoamérica, es un orgullo para mí y un orgullo que ustedes formen parte de este gran club y de esta historia. este se trata sobre transmisiones y mis otras redes sociales. y Más que nada es invitarlos a que todas las noches me acompañen entre las 9 y media y 11 de la noche a las transmisiones de Encuentro con lo Desconocido. Las transmisiones se realizan en este canal Oxlack Investigador, en el canal de Encuentro con lo Desconocido, en la página de Oxlack Castro en Facebook, en la página de En Busca de lo Desconocido de Facebook, en el Instagram Oxlack, Castro y en YouNow Oxlack Castro también. Y próximamente si nos dan autorización, si se puede en TikTok, en Twitter, también haremos la misma transmisión ahí. Muchos en la noche nos juntamos en todas estas redes sociales, en todos estos chats y platicamos sobre fenómenos paranormales, cuentan sus historias, me hablan y me platican lo que les ha sucedido, si han tenido sueños extraños, si hay alguna leyenda de su comunidad, si hay una bruja por su casa, un montón de historias, todas las noches me, me las platican y tenemos dinámicas, también me mandan fotografías, videos paranormales, audios, historias escritas en mi WhatsApp, que es en donde contesto, es el número que está apareciendo aquí en pantalla, este es el número del programa, me pueden llamar o escribir a partir de las 9 y media a 11 de la noche que, es, que empieza el programa para que podamos platicar su caso. Así que ya lo saben, es importante que vengan a las transmisiones de Encuentro con lo Desconocido porque nos las pasamos genial, dense la oportunidad de una vez si les gusta inviten a sus amigos para que también nos llamen y todas las noches tengamos historias diferentes que platicar o que contar en Encuentro con lo Desconocido. También síganme en mis redes sociales, por ejemplo en Instagram subo mis fotografías de los viajes y exploraciones paranormales que hago pero lo importante es que en las historias les subo todo lo que está aconteciendo. Si sale una noticia sobre un fenómeno paranormal, si me llega un video paranormal a mi correo o alguna fotografía, ahí se las comparto antes que en ningún otro lado, donde también les subo historias de cuando me espantan y todas esas cosas. Ahí tengo secciones en mi Instagram donde estoy con mis compañeros youtubers, con algunos artistas o donde he ido a explorar algunas casas abandonadas y un montón de cosas raras. Y también sobre mis objetos malditos. Tengo una sección ahí. Y eh, cuando me espantan. Ahí tengo toda una historia de todas las veces que me han espantado. Vayan a mi Instagram y síganme como arroba Oxlacastro. También me pueden seguir en Twitter. En Twitter hablamos de los temas de tendencia. Twitter todos los días hay información de todo el mundo. Y hay temas en tendencia. Ahí pueden seguirme y darme retweet o conversar sobre los temas que estén sucediendo, de los fenómenos paranormales, de política, de fútbol, de todo lo que esté sucediendo, síganme en Twitter. Ahí es un Oxlack diferente, con opiniones de todo tipo. Y en mis páginas de, de Facebook, que es Oxlac Castro y En Busca de lo Desconocido. Y hay cuatro grupos en Facebook hechos por fans, hechos por ustedes, los Oxlatosos, los Magiox, los Oxlovers y las Oxgirls. Así que vayan y únanse a esos grupos, además de mi grupo personal que es Evidencias Oxlack. Y también los recibo en mi Facebook personal, ¿eh? búsquenme como Ox Investigador. Aquí van a estar apareciendo todos los links y demás. O en la descripción de este video les voy a dejar los links de mis redes sociales y de todos esos grupos. Así que ya lo saben gente, váyanse a suscribir al canal de LARQEMO. Háganse miembros en este canal Oxlack Investigador. Apóyenme con las donaciones o con el fondeo mandándome un mensaje a este número telefónico de Ayuda Oxlack. Y se pueden llevar pues una de mis piezas en agradecimiento Vamos a hacer un intercambio así que estas piezas son de ustedes Y síganme en mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, TikTok Y los espero con sus historias en Encuentro con lo Desconocido todas las noches en mis transmisiones. Gracias a todos, los quiero mucho. Mi nombre es Osla Castro y nos vemos todavía aquí y en todas mis redes sociales por mucho tiempo. Eso lo deseo. Mil gracias.